¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Yo no fui. Entonces, ¿quién? La bruja. Robo de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¿Yo? ¡No! ¿Entonces quién? ¡El vampiro! <risa> Las golosinas ¡La baja! ¿Quién? ¿Yo? miedo Cinco esqueletos, cinco esqueletos Velos caminar, velos caminar Caminar, caminar, caminar Cinco esqueletos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 Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? Veo un fantasma ¡Oh no! Veo un fantasma ¡Corre! Oh, no. <risa> Veo un fantasma ¡Ja, ja, ja, ja, Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos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 Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡El terror vendrá! La niebla ¡Vampiro Dudu, tiburón, vampiro Dudú, tiburón, vampiro Dudú, tiburón! Yeah! ¡Tiburón, monstruo Dudú, tiburón, monstruo Dudú!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 Tiburón fantasma, dudu. Tiburón fantasma, dudu. Tiburón. Tiburón fantasma, dudu. Tiburón fantasma, dudu.